Buenos días a todos, lamento haberlos hecho esperar. Eh, estuvimos eh, conversando con el primer ministro de Ucrania, quien está en la ciudad. Hoy se reúne con algunos miembros de mi gabinete, incluyendo la secretaria del Tesoro y otros. Eh, hemos tenido una buena conversación. Eh, le mencioné lo que estoy a punto de informarles hoy, eh, le agradeció al pueblo estadounidense por su respaldo, él comprende la significación eh, de esto, hablamos de mantener la unidad con la Unión Europea, Europa y todos en el esfuerzo de ponerle coto a la brutalidad de Putin. Pero antes de partir a la costa oeste, quiero darle una actualización al pueblo estadounidense sobre los pasos más recientes que estamos tomando para apoyar al pueblo de Ucrania y para que Putin responda por su guerra brutal. Las fuerzas rusas se han retirado de Kiev, dejando atrás Evidencia terrible que ustedes mismos han reportado. Y por cierto, digo esto con frecuencia, pero creo que debemos darle mucho crédito a los periodistas de sus agencias que están en Ucrania, en el terreno, en la zona de conflicto. He hablado con varios de ellos y tenemos una deuda. Descubrir esta evidencia de atrocidades contra el pueblo ucraniano le deja en claro al mundo qué es lo que está ocurriendo. Ahora están reenfocando su campaña para conquistar más territorio en el este de Ucrania. Y estamos en una ventana crucial en la que van a sentar las bases para la siguiente fase de esta guerra. Y Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos trabajando tan rápido como es posible para darle a Ucrania los recursos que necesitan y el equipo necesario para que sus fuerzas puedan defender a su país. La semana pasada firmé la promoción de un paquete de 800 millones de dólares para Ucrania, lo que incluye sistemas de artillería, vehículos blindados, equipo que responde a las necesidades de Ucrania y se está adecuado para la campaña en Donbass, que es diferente a otras áreas, por la topografía. Es una zona plana, no es montañosa y requiere de armamento diferente para ser efectivo. Hoy estoy anunciando otros 800 millones de dólares para incrementar aún más la capacidad de combate de Ucrania. Esto incluye artillería pesada, obuses, howitzers y la munición para esos cañones. También incluye drones tácticos. En los últimos meses hemos enviado equipo a Ucrania a una velocidad sin precedentes. Hemos enviado miles de lanzagranadas, equipo antiblindaje, equipos de radar, eh, más de 15 millones de proyectiles. Estados Unidos ha proporcionado 10 sistemas antiblindaje por cada tanque ruso en Ucrania, una proporción de 10 a 1. Seguiremos compartiendo información de inteligencia con Ucrania para que puedan defenderse de la agresión de Rusia. Además de esto, estas contribuciones directas de Estados Unidos van a facilitar el trasiego de asistencia a Ucrania desde otros aliados y socios alrededor del mundo, como los sistemas antiaéreos S-300 proporcionados por Eslovaquia. Nosotros los estamos transportando. No siempre podemos anunciar todo lo que están haciendo nuestros aliados para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad. Pero como decía Teddy Roosevelt, a veces hay que hablar suave y llevar una larga jabalina. Estamos enviando muchas de estas unidades. Eh, nosotros estamos proporcionando este equipo aprobado por el Congreso directamente a la línea de defensa de la libertad para asistir a las fuerzas que están allí. Y es impresionante la valentía, la determinación de este país, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de los ciudadanos comunes, hombres, mujeres, jóvenes, hombres y mujeres también. Es... El esfuerzo coordinado de la comunidad internacional encabezado y facilitado por Estados Unidos es una razón significativa de por qué Ucrania ha podido impedir hasta ahora que Rusia tome el país. Cada contribuyente de Estados Unidos, cada miembro de nuestras Fuerzas Armadas, puede sentirse orgulloso que la generosidad de nuestro país y la destreza de nuestros militares ha ayudado a repeler la agresión de Rusia en Ucrania. El salvajismo de Putin que trataba de eh, tomarse la capital de Ucrania. La batalla de Kiev fue una victoria crucial para los ucranianos, una victoria de la libertad, ganada por el pueblo ucraniano con asistencia sin precedentes de Estados Unidos y nuestros aliados y socios. Ahora tenemos que acelerar esa asistencia para ayudar a Ucrania a prepararse para la ofensiva que será más limitada geográficamente, pero no en términos de brutalidad. En combinación con el aporte más reciente esto garantizará el ingreso de equipos ucranianos en las próximas semanas sin embargo con este desembolso prácticamente he agotado lo que me autorizó el Congreso en un plan bipartidista de gastos para poder apoyar a Ucrania mientras dure la lucha, la semana que viene voy a enviar una solicitud y un crédito adicional al Congreso para mantener la asistencia sin interrupción a los valerosos combatientes ucranianos y seguirle dando asistencia económica al pueblo de Ucrania y tengo la esperanza y la expectativa que el Congreso va a actuar con celeridad, quiero darles las gracias al Congreso, republicanos y demócratas por su apoyo al pueblo de Ucrania nuestra unidad en el país nuestra unidad con nuestros aliados y socios y nuestra unidad con el pueblo de Ucrania está enviándole un mensaje muy claro a Putin nunca tendrá éxito en dominar y ocupar a Ucrania no va a ocurrir. Aparte de eso, de apoyar a Ucrania en el campo de batalla, estamos demostrando nuestro apoyo para el pueblo de Ucrania. Hoy, Estados Unidos está anunciando que tenemos la intención de proporcionar otros 500 millones de dólares en asistencia económica directa al gobierno de Ucrania. Esto lleva el total de la contribución a Ucrania a mil millones de dólares en los últimos dos meses. Esto les ayudará a estabilizar su economía, a apoyar a comunidades que han sido devastadas por la ofensiva rusa y para pagarle a los trabajadores que brindan servicios esenciales al pueblo de Ucrania. Estas últimas semanas hemos visto el terrible costo humano de la invasión de Putin, eh, tratando de conquistar y controlar. Casi dos tercios de los niños ucranianos han sido desplazados de sus hogares. Más de 5 millones de ucranianos han tenido que huir del país, es un escándalo la idea que esto esté ocurriendo cuando estamos entrando a, la, finalizando la primera mitad del siglo XXI. Es escandaloso. Nosotros compartimos la responsabilidad de apoyar a Ucrania en la lucha frente a la maquinaria rusa. Ya hemos recibido a miles de refugiados ucranianos en Estados Unidos y hoy estoy anunciando el programa Unidos por Ucrania, un nuevo programa que permitirá que los ucranianos que quieren pidan refugio que vengan directamente a Estados Unidos. Este programa humanitario va a complementar las vías legales que ya están disponibles para los ucranianos, incluyendo visas de inmigrantes y procesamiento de refugiados. Esto va a dar un canal expedito para que haya migración legal de Europa a Estados Unidos por parte de ucranianos que tengan una familia u organización que los patrocine. Este será un programa rápido, ágil, y va a asegurar que Estados Unidos honra sus compromisos con el pueblo de Ucrania. También eh, no, tiene, no tienen que venir a nuestra frontera sur. También incrementará la presión sobre Putin frente al escenario mundial. Ayer el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales para ir en pos de las entidades e individuos que han tratado de evadir nuestras sanciones sin precedentes no solo en las nuestras sino de todo Occidente. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos va a prohibir que buques asociados con Rusia recalen en nuestros puertos, como ocurre en Europa. Eso significa que ningún barco con bandera rusa o que sea propiedad de o operado por entidades rusas podrá llegar a nuestras costas. Ninguno. Este es otro paso crucial que estamos dando conjuntamente con nuestros aliados, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y otros para privar a Rusia de los beneficios del sistema económico internacional del que han disfrutado en el pasado. No sabemos cuánto va a durar esta guerra. Pero cuando llegamos al hito de los dos meses, lo claro es que Putin no ha logrado sus metas en el campo de batalla. Después de semanas de cañoneo a Kiev, Kiev sigue en pie. El presidente Zelensky y su gobierno democrático siguen en poder. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con valerosos civiles ucranianos, han frenado la invasión rusa a su país. Desde el primer día han tenido ayuda de armamento, recursos, inteligencia de las naciones del mundo libre encabezadas por nosotros, por Estados Unidos. Cuando Rusia continúa empantanada en sus avances, a pesar de su brutalidad contra los ucranianos, Putin va a perder interés. Lo he dicho desde el comienzo. Él estaba contando con que la OTAN, la Unión Europea y nuestros aliados en Asia se fracturaran, se apartaran. Él estaba apostando a una fractura de la unidad de Occidente. Nuevamente vamos a demostrar que está equivocado. No vamos a minimizar nuestra determinación. Seguiremos con el valeroso pueblo de Ucrania y nunca vamos a flacar en nuestra determinación de defender la libertad y oponernos a la tiranía. Es así de simple. Así que nuevamente le agradezco al pueblo estadounidense por su apoyo el apoyo al pueblo de Ucrania. Esta es nuestra responsabilidad, en mi opinión, y hemos podido mantener la unidad del mundo en este esfuerzo. Así que, muchas gracias. Una o dos preguntas porque me tengo que ir. ¿Qué significa el comando y control de Mariupol? Primero que nada, una cosa que sabemos con certeza es que Putin debe permitir los corredores humanitarios para que la gente de la ciudad pueda salir. Eso es lo que haría cualquier jefe de Estado en estas circunstancias. No hay evidencia que Mario haya caído. En cuanto al título 42, ¿está usted considerando un diferimiento? No, lo que estoy considerando es seguir escuchando. Mire, Primero que nada, va a haber una apelación presentada por el Departamento de Justicia, porque por cuestión de principio, queremos estar en una posición en la que sí... Eh, los científicos eh, determinan que el título 42 es necesario, podemos hacerlo. Pero no ha habido una decisión de extender el título 42. Gracias. ¿Por cuánto tiempo podrá Estados Unidos mantener la asistencia a Ucrania? Tenemos la capacidad de hacer esto por bastante tiempo. La pregunta es si vamos a seguir eh, manteniendo el apoyo de la comunidad internacional y mantener la presión sobre Putin para que no pueda arrasar al país. Y número dos, mantener las sanciones económicas que con el tiempo, y lo estamos viendo, están devastando su economía, impidiéndoles avanzar. Lo más importante en este momento es mantener la unidad. Hasta ahora, todo bien. Gracias.